gente, ¿qué tal? Ya estamos por aquí. En esta ocasión tenemos la tercera ronda de la Fanny Cup, organizada por RRS Ray Room Spain. Y bueno, recordaros, campeonato de todos los jueves. Empieza la y a las 10 la Fanny Cup. Y en esta ocasión tenemos los Ferrari de de Ray Room, eh, los P45 competiciones y... Y en esta ocasión también tenemos el circuito de Red Bull Ring. Ahí tenemos un poco de de información del evento. Bueno, el circuito es la variante GP de Red Bull Ring, ¿vale? Y mira, en este circuito sí funciona el track map. Hay en otros circuitos que no lo hemos podido poner hasta que no no nos dejaba el la configuración esta de r 3 reality. Pero bueno, de momento nada. Eh, saludar a todos los que están por aquí por el chat. Eh, sean en directo o en diferido. Y... y bueno, ahí tenemos los 13 pilotos que hay ahora mismo en el servidor. Eh, tenemos 19 minutitos todavía de la sesión de práctica. Van entrando todos los pilotos. Vamos a quitar el track map. Y de momento Diego Troitas ha marcado un 1.295. 5 A tan solo una décima tiene a Reita Cazagua. A dos décimas Rubén Conchuela. A casi un segundito Ramón Sánchez y. y a Andrea Evangelista, el piloto italiano, a. a 8 décimas. Bueno, esos son los cinco mejores primeros tiempos vamos tenemos ahí a Camaño en pantalla ahora a Rita Cazagua vámonos a... vamos a hacer un breve repaso a la tabla de clasificación bueno ahí tenemos a Rita Cazagua que <risa> ha trompeado Andrés Rojas el cual tenemos ganas de ver qué hace en esta tercera ronda que está haciendo un muy buen campeonato Fanny Cup se le está.. viene bastante preparado, se la ha preparado bastante bien y, y está haciendo muy buenas posiciones el piloto español. Bueno, eh, a ver. Vale, tenemos por aquí la página web de RRS, Spain.com. Eh, bueno, la info del campeonato. En esta ocasión tenemos Red Bull Ring el 3 de febrero. Y vamos a hacer un pequeño repaso a lo que han sido las rondas. La primera ronda se la llevó Andrés Rojas. Eh, la primera carrera. Y la carrera 2 Diego Troitas. En la ronda 2, que fue en Daytona, eh, fue la semana pasada, se llevó la carrera Rita Kazagua, la primera... Y la segunda, Diego Truitas. O sea que Diego Truitas tiene que estar ahí arriba en la tabla de clasificación general. Vale, estas son la, los resultados generales. Los resultados generales del, de la Fanny Cup, El campeonato. ya tenemos a Reita Cazagua con 96 puntos. Todavía ahora vamos a, a ver la ronda 3. En el circuito de Red Bull. Eh, faltan todavía cuatro rondas con, el, con la de hoy eh, rey de caza 96 puntos eh, andrés rojas 91 diego treitas 89 bueno la parte de delante está súper reñida punto arriba punto abajo pero súper reñida chefo también ha hecho muy buenas posiciones pero creo que en una carrera tuvo que abandonar rompió el coche o clasificó bastante mal y eso le ha penalizado tiene bastantes puntos pero pero no llega a los pilotos de cabeza pero bueno en estas cuatro rondas puede pasar de todo ¿eh? rubén conchula tiene exactamente los mismos puntos que chefo dura francisco martínez tiene ahí 45 puntos javi luján 36 35 para Diurca jorge hernández eh, está el noveno en la, en la tabla general con 32 puntos y el piloto italiano Andrea Evangelista, 30 puntos, cerrando ese top 10. Ten. <coughs> Tenemos ahí a Ramón Sánchez en P11, Jessly el 12, Sergio Mengual que creo que, que corrió nada más la, la primera ronda, el 13, a ver si pudiera estar y, y remonta algún punto, Santi Martínez el 14, Ezequiel terminando que creo que hoy había notificado que no podía estar, creo. No está siendo su mejor campeonato, ya que en otros campeonatos siempre ha estado arriba. Eh, P15, el 16. Eh, Dani Caffi, el 17. Raúl Racoyote, el 18. Miguel Torres, el 19. Pierno de Yuna, el, el 20. ¿Por eh, ah, Porque a lo mejor no te deja. Jordi, a lo mejor no te deja poner. No sé. Algún link o algo. No sé. No sé cómo lo tengo ni configurado. Ah, hostia, qué guapo, tío. Eso cómo se pone. <ríe> Eso. Bueno. Eh, Alessandro Rausa, el 21. Felipe y el 22. A Creo que estos pilotos. Dice. Han corrido, pero. Con no, no lo que me había llegado. Mal. Si sí, está guapo, tío. Eso, eso, no sé cómo coño sea. Se mete eso en, lo, en el chat. Bueno, tenemos aquí los 26 pilotos que han, han marcado algún tiempo. O sea, han hecho algunas carreras y bueno la, la tabla de clasificación general. Y los resultados por equipo. Tenemos los resultados por equipo de liderando UFOTIN. Que ya que está eh, Rita Cazagua y, y Rubén Conchuela, están llevándose bastantes puntos. este. <risa> cara culo <risa> Madre mía, vaya nombre que se inventa la gente Bueno, en tercer lugar tenemos a Galicia Team Zona de Carreras está el cuarto VREO el quinto Farris Steam el sexto OMB Racing Team el séptimo Tugar Racing el octavo Zona de Carreras el equipo B el noveno Y Transat Malagueña el décimo bueno pues ahí tenemos lo, la tabla general los resultados generales de, del campeonato ok venga vámonos con, vámonos con la tabla de clasificación digo con la sesión de, de práctica perdón vale Bueno, pues ahí tenemos a Ramón Sánchez, el cual también ha tenido muy buenas carreras. Creo que las segundas mangas, según comentó en el chat, no le están encantando, no le están entusiasmando el tener que, que ahorrar eh, gomas y combustible. Bueno, la verdad es que la idea en esta fanicada se caracteriza siempre por eso: por tener una manga al sprint y otra que, que, sí, que sí es más de estrategia y está pensada para que tengan más facilidades los pilotos de la parte intermedia ¿no? de, de, fijaros que la, la primera carrera son 20 minutos al sprint y las posiciones de parrilla son las, las de la tabla las, las de la clasificación la sesión de clasificación los tiempos los mejores tiempos ¿no? entonces teóricamente vale la primera carrera sale lo, lo más rápido en la parte de, de delante pero la segunda manga eh, es verdad que no hemos ido a los 30 minutos. En otra Fanny Cup son 25 minutos la segunda manga. No se hace tan tan pesada, quizá. Pero en esta ocasión, 30 minutos que con la parrilla invertida de los 10 primeros. Bueno, pues un piloto que haya quedado el décimo sale el primero en la segunda la carrera. Entonces, en 30 minutos, que. En, no se trata de ir a, a full pues tienen más posibilidades esos pilotos de, de hacer podio o de terminar en buenas posiciones entonces pues bueno pues la primera carrera está claro que van a estar arriba los pilotos más rápidos pero en la segunda pues no se sabe no o sea es un factor determinante el ser rápido pero pero no puede ser lo más rápido posible como en la primera. Entonces, bueno, un poco de estrategia, como siempre decimos, intentaremos también. Siempre intentamos escuchar a los pilotos y. y quizás sí, quizás para la siguiente Funny Cup, pues sea la segunda manga de 25 minutitos. Y, y haya una diferencia de 5 minutos entre la primera y la segunda manga, ¿no? ¿no? sé. También depende del coche. Porque a lo mejor 30 minutos con otro coche, pues bueno, pues no tienes que ahorrar tanta.. tanto tanta gomas ni tanto fuerza. Es verdad que este campeonato está al por dos de desgaste de gomas y consumo de combustible. Entonces, bueno, eso incrementa que esos 30 minutos sean más, más de estrategia. Incluso si se multiplica por dos, pues sería como una carrera de 60 minutos. ¿no? Bueno, vamos a poner el trap map, que ya que funciona. Ahora mismo eh, rodando ahí, Ramón Sánchez va a pasar por la línea de meta. Ahí está. Eh... Francisco Martínez me parece que está saliendo de boxes. Andrea Evangelista también va a pasar ahora por la línea de meta. J. Camaño lo tenemos también ahí en la última curva. Bueno, tenemos por ahí en la parte del sector 2 a Rita Cazagua. Un poco más por, poco por delante tiene Andrés Rojas. Y, y ahí tenemos a Andrés Rojas. Vamos a ver las cámaras aérea para ponerla en. En las carreras y hay muchos árboles, no se va a ver mucho, pero, pero bueno, vamos a comprobarlo. Andrew MR 291, dice, buenas noches, un saludo chicos. Buenas, tío. Andrew, ¿qué tal? Bueno, pues aquí... Eh... Vamos a ver si empieza esta Cup, Todavía quedan ocho minutitos de práctica y tenemos a Jorge Hernández, el piloto de Zona de Carreras. Eh, ¿En qué parte está? En el segundo sector, vale. Bueno, pues parece que la cámara aérea funciona bastante bien. Hay una zona de árboles. Y Andrew MR 291. La cual estorba un poco. Dice bueno. Que disfrutéis de la carrera. Gracias, hombre nada disfrutarlo todo si los que están en pista lo están disfrutando en primer en primera persona y nosotros lo, lo disfrutamos desde sentaico aquí bebiendo cerveza y y fumando halval 25 dice Matsuki. Matsuki. Esta cámara es de las que más me gusta cuando estén corriendo todos dice, juntos está espectacular esta <ríe> eh, ¿Cómo se llama eh, que lo estuvimos viendo el otro día abu maya abu maya Ab abu maya pero el nombre era eh, a ver si me acuerdo yo frederick a, a y el piloto de Sin Racing RS creo que que no es piloto ya de Sin Racing RS creo que se han cambiado esta comunidad se, se, ha, cambiado, se ha cambiado el nombre y, y quizá y no lo haya actualizado ¿no? en, en su perfil en Raidrun pero bueno desde aquí se lo recordamos y luego ve la, la repetición ve el directo pues ya sabe que que lo puede cambiar en su perfil y actualizar el, el nombre de, del equipo en el que esté. No sé por qué me pone que Jerry. Ah, vale, en el sector 2 ha marcado. No sé por qué no lo pone. Ah, porque no ha mejorado el tiempo. Bueno, bueno pues Jerry, vamos a ver el tiempo que está haciendo. Acaba de marcar un 35, 1.35. Es su mejor vuelta y su, su última vuelta. Eh, Dani Caffi tiene la mejor vuelta 34-2. Se, se le ha colado por delante J. Camaño con el 71-6. Y bueno, por la parte de delante. parte de delante tenemos a, a Rey cazagua que está ahora rodando por el segundo sector, viene mejorando. no, tiene el mejor tiempo de vuelta con ese 29-3. 29-5 para Diego Troitas. Ese va a boxes, Diego, ahí. Rubén también que está en boxes. Con 29-7. Son los tres pilotos que han. Han bajado del, del 30. En 31 ya está Jorge Hernández. Eh, Andrés Evangelista que está ahí rodando por el segundo sector. Tiene 32. Eh, Andrés Rojas está ahora mismo con el sexto. Mejor tiempo, 32 para Andrés Rojas, pero seguramente Podrá mejorar ese tiempo ya que está casi a un segundo de, del tiempo de Rey Cazagua. Eh, Alessandro Rausa está saliendo de, de box Mira, ahí se ve el humo de que metieron en una, en una de las últimas actualizaciones. No sé si lo habéis visto en la red. Bueno, pues lo dicho. Eh, Alessandro Rausa... 32. 32 también para Ramón Sánchez. Última vuelta, esta última vuelta la han tenido invalidada. <coughs> Raúl Racoyote tiene un 33. Bueno, están los tiempos muy igualados. ¿eh? En un segundo hay 10 pilotos, 11 pilotos, porque Diurka también ha marcado 33. Bueno, ahora mismo hay 17 pilotos en el servidor y 15 pilotos que han marcado tiempo. Vale, ahí los tenemos en pista. del track map de, de Red Bull Ring. Y nada, dos minutitos y medio para que termine esta sesión de, de práctica, perdón y se dispongan los pilotos en la sesión de clasificación a intentar marcar el mejor tiempo para para tomar las posiciones de salida de la carrera de la primera manga que la primera carrera que serán 20 minutos y la segunda carrera de 25 con parrilla la segunda carrera con parrilla inversa de, de los 10 primeros pilotos bueno, esos 10 minutitos de diferencia entre la manga 1 y la manga 2 la diferencia bastante aunque ¿vale? sea el mismo coche y el mismo circuito pero os puedo asegurar que, que no tiene nada que ver una carrera con la otra de hecho en las últimas carreras han tenido que que ahorrar bastante de combustible los, los pilotos sobre todo en daytona que yo creo que le exige al final era daytona road course pero tiene parte del oval y le exige a los pilotos pues bueno pues Ir, ir a fondo durante mucho tiempo de, del circuito, quizá en, en un circuito con tan revirado como el Red Bull Ring. Bueno, tiene una, dos, tiene dos restitas buenas: <coughs> la resta de meta y la, la resta entre la curva 1 a 2, la curva 2 o 3, porque no sé si se cuenta como curva pero lo pone aquí en el track map, no pone las curvas. No estaría bien que pusiera aquí en pequeño los nombres de las curvas y el número de la curva, claro. más que el nombre, es saber la, la curva que cuenta. No, porque es verdad que después de la curva 1 eh, es recta. Hay una semicurva. Yo no sé si eso se, se queda como. Curva, ¿no? bueno Ahí estamos a bordo del coche de Alessandro Rausa, el piloto italiano con la skin verde en ese P45 competiciones en el circuito del Bueno, sesión que ha terminado ahora se dispondrán a ir saliendo poco a poco los pilotos de boxes y. Y vamos a ver en, la, en esa puerta de formación, muchas veces hay incluso adelantamiento. Buah, volante de Diego Trita. La verdad es que esa salida tiene mala baila me recuerda un poco a la salida de, de spa Que como no vaya <ríe> atento te eres capaz de trompear esta cámara está guapa también eh, cámara de, como la de tv pero un poco más dinámica Bueno, circuito. Yo creo que es de esos circuitos que interesa que ir con un poco más de ala. Andrew MR291. Mejor, mejores tiempos con más y ala dice. que con menos. Increíble las imágenes del interior de los coches. Sí, tío, la. <risa> Vamos a poner el cockpit de Rita Cazagua. <coughs> parece un submarino, parece. No sé, parece que están metidos ahí en. Eh... Cápsula de. No sé, ¿qué? es bastante peculiar la media luna esa. Son, son muy, muy bonitas estos coches, la verdad. Bueno, ahí Revita Cazawa no ha tenido la mejor última curva. Creo que. No sé si le habrá perdido. Si habrá perdido un poco de tiempo, pero. Pero quizá lo podría haber hecho mejor, no sé. voy a poner el autodirector que se vaya yendo con los pilotos que van mejorando los tiempos en este caso diego Troitas que es el primer piloto que está marcando tiempo pero creo que no, no lo está superando nadie de hecho ahí se mantiene el, el primer sector en morado ese 25 le da la oportunidad a diego de marcar un buen tiempo nadie lo está superando de momento a su camino bueno diego Treitas que viene bastante preparado está a punto de marcar el mejor tiempo el primer tiempo y el mejor tiempo que creo que no está superando nadie de momento Vale, 29-8. Ya tenemos un primer tiempo de referencia. Vamos a ver lo que viene haciendo también... No sé si Reyta Cazagua acaba de mejorar. 29-6. Jess Lee también lo ha mejorado por poquísimo. 29-8. 29-8 también para Diego Troitas. Y bueno, y ya son los tres primeros. Ahora mismo son los tres que han mejorado del 130. En 130 está Ramón Sánchez, Javi Luján está en 131, Raúl Racoyote 131, Diurka 132, 33 para Jorge Hernández. Madre mía, qué igualdad. Bueno, cuidado con Diego que viene mejorando ese primer sector por poco, pero viene en buenos tiempos. Segundo sector ha perdido lo que ha recuperado en el primero. Ahora mismo a dos, de, a dos, a dos décimas del tiempo de rey Kazawa con ese 29-6. Nada, vuelta abortada para diego troitas el cual se ha ido en la última curva se ha ido un poco por fuera y le ha invalidado la vuelta cuidado con jorge hernández que viene para mejorar su, su tiempo 33 tiene actualmente y 31 consigue 31 ponerse el, el sexto el p6 para el piloto jorge hernández andrés rojas también mejorando no se le está dando especialmente bien a Andrés Roja este circuito parece que que vienen los demás más mejor preparados no sé si si tendrá ahí algo de tiempo que mejorar seguramente sí bueno y jorge hernández que viene mejorando otra vez el primer sector en su vuelta de 31 que ha sido la última ha mejorado el primer sector y ahora lo vuelve a hacer ahí está eh, el piloto jorge hernández con esa skin amarilla y negra pasando por el segundo sector ahora vienen las enlazadas comiéndose los dos pianos bien Andrew MR291. Gracias por seguirnos. Gracias, tío. Se agradece, la verdad. Dice. Andrew MR291, gracias por seguirnos. Qué cachondo, lo hice dos veces, pero la segunda vez lo hice más lento, como.. No sé como Gracias por seguirnos. <ríe> Bueno, por Jorge jorge Hernández no consigue mejorar su tiempo. Ah oh, no, sí, perdón. 31. Joder, puede seguir ha mejorado, de verdad. Estaba en P6 y ha.. ha mejorado su tiempo, pero bueno, se vuelve a colocar P6. Habían mejorado otros pilotos y. Andrea Evangelista, bueno, ese primer sector, tiene ahí. Bastante margen de mejora, parece ser, porque lo vienen batiendo diferentes pilotos. Evangelista ahora mismo tiene 34, un minuto 34 y, y está en P9. Vamos a ver si fuera capaz de conseguir mejorar ese tiempo. Y efectivamente le quita el, el PS, la P6 a Jorge Hernández. Y hace prácticamente el mismo tiempo que Jorge Hernández. Cuidado con Diego Troitas, que viene mejorando los dos primeros sectores. El primer sector con bastante diferencia. Bueno, el piloto de Galicia Steam viene muy fuerte. Cuidado con la última curva, que no se salga como le ha pasado anteriormente. Y cuidado, que puede batir el récord de ese 29.5 que tiene Reyta Cazagua. No, le, hostia, no se le ha contado, invalidada la última vuelta, qué putada. Diego Troitas está, está intentando conseguir ahí un tiempazo, creo. Cuidado con Rubén, Conchuela, que también viene mejorando y se pone en cuarto lugar con 29.9. Ahora mismo cuatro pilotos, Rita Cazagua, Jessly, Diego, Troitas y Rubén por debajo del 1.30. Jormarin 81. Dice, vamos ese Luján, Andrew MR291. Dice, la nada para eso estamos, para ayudar a estos canales y animar a esos pilotos, lo hacen genial, buen nivel. Gracias, tío. Sí, la verdad es que, pilotazo. están haciendo muy buenos tiempos mira Javi Luján estoy viendo que tiene un 30-1 31 también tiene Andrés Evangelista 31 también tiene Jorge Hernández 31 también tiene Raúl Racoyote 30-0 Ramón Sánchez bueno la verdad es que igualdad máxima solo cuatro pilotos han mejorado el 130 y en 30 están rodando madre mía hasta el P13 Andrés Rojas 1.36 en Andrés bueno, cuidado con Diego que esta vez sí, esta vez sí, esta vez... ¡Ay! Oh, se ha quedado una décima de, de Reyta Cazagua. Espectacular, chicos. La verdad es que ese 29.5 5 bastante difícil de conseguir por, por los demás pilotos. ¿eh? Solamente lo ha conseguido Reita Cazagua, Diego Troita se aproxima ahí a una sola décima. 29-8 para Rubén Conchula y Ramón Sánchez 29-9. No, Ramón Chacha, no, Rubén Conchuela, 29.9 y 29.8 para Jerry, que está en tercer orden. Bueno, pues viene Pierno de Yuna, viene mejorando el primer sector, primer pedazo de sector para para el piloto del equipo Pierno de Yuna y Patán. <risa> ese, <risa> ese segundo 191. sector que ha, ha perdido ahí medio y... segundito, pero bueno. Están todos en un puño, todo dependerán de sus estrategias sí, sí, están todos, vamos, mira, en menos de un segundo hasta el P13, es que están todos muy igualados. ¿no? Eh, estrategia, sobre todo en la primera carrera, en la primera manga de 20 minutos, bueno, un poco más al sprint, y sí que es verdad que el más mínimo error es una carrera de mucha exigencia porque son 20 minutos, que pasa volando, pero pero el más mínimo error con esta igualdad en pista te pasan. Tres cuatro coches, <ríe> sí, sino cinco, y, y luego la, la segunda manga de la segunda carrera de 30 minutos. Sí, que es verdad que es más de estrategia. Ahí vamos a ver. Yo creo que incluso más igualdad que va a haber pilotos un poquito más lento más adelante un poquito teóricamente más rápido en la parte intermedia. Y, y siempre se hace muy interesante de ver. Bueno Rob, Rob mejorando el primer sector que, que pasa en ese primer sector todo el mundo lo mejora Diego Treitas, ahí tenemos nuevo intento para Diego, cuidado que en la vuelta anterior ha mejorado también el tiempo, ha hecho un 29-5 Exactamente el mismo tiempo que Rey Takazagua, solo 48 milésimas, eso es en paralelo, eso es fotofinis. En la líder war ese tiempo se estarían solapando la repetición fantasma con, del desafío con, con tu coche y en carrera de esos tiempos sería pues, paralelo. Bueno, eh, viene mejorando el primer sector, eh, digo, truitas bastante. O sea, si mantiene, no, pero lo ha perdido ahí en el segundo. Bueno, Buah, al límite, y no sé si se la va a contar. ¿eh? Puede que sí. Bueno, se ha ido la la retransmisión. Se ha ido con Andrés Rojas porque digo Troitas ha, ha abortado. Parece que le ha penalizado esa última esa última curva. Y Andrés Rojas, ahí está Andrés Rojas, ahí está otro piloto al 29, 129 para Andrés Rojas, 129, 6. Bueno, pues 29.5 pilotos. rita Cazagua, 29.5, 29, 5, 29 5 para 982. Diego Tra Traitas. dice Buenas noches, Fran. Están todos juntitos, se viene carrera buena. Buenas pues sí. Ya que no, hoy no nos deleita aquí con, con tu maestría volante, pues por lo menos que disfrutar del espectáculo. Tío, tiene aquí hay mucha igualdad, ¿eh? Eh, ya os digo, mira, 29.5 para Reita agua y Diego Troitas, que tienen los dos mejores tiempos. Andrés Rojas ha quedado ahí a una sola décima. Tiene un 29-6 29-8 para jesli y 29 9 para Rubén Conchuela. Esos son los cinco primeros pilotos que han conseguido bajar del 1.30. Y en 1.30 están rodando desde el sexto hasta el 13. trece pilotos rodando en siete décimos. pues bueno ya, ya es cosa suya que todo salga bien porque vamos <ríe> puede ser un caos la verdad es que entra ahí varios coches en una curva aquí en red bull puede ser bastante conflictivo pero bueno, de momento estamos teniendo carrera en todos nuestros campeonatos. Normalmente los pilotos intentan hacerlo lo más correcto posible. Si no, siempre está el tema de incidentes que se puede reportar lo que sea. Y se, y se revisa y, y aplica las normas. Puede ser lance de carrera, puede salir los dos. 1982. Sancionado, puede salir uno sancionado. Ojalá gane Diego, se merece estar ahí. Sí, porque Rey ya. Está acostumbrado demasiado a ganar, me parece a mí. Bueno, cuidado con Rubén Conchola que tiene ahora mismo eh, 29-9. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Va a pasar por línea de meta. A 29-6. Se mete el tercero. Toma sí. ya, Rubén. La segunda carrera va a ser una locura. Sí, la segunda carrera va a ser una locura. Ya a ver, a ver cómo quedan los 10 primeros. Vamos primero por partes. Primero la que es primera. Y, y bueno, ahí tenemos los resultados de la clasificación. Eh, Rey Takazagua con ese 29.5 y eh, prácticamente el mismo tiempo que Diego Troitas. Eso se va a decidir todo en carrera. Rubén Conchuela también 29. Eh, Andrés Rojas al final saldrá el cuarto. Quinta posición para Jesli. Y bueno, sexto Jorge Hernández, Ramón Sánchez, séptimo Raúl Racoyote, oh, octavo. Sí, Javi Luján saldrá el noveno y Andrés Evangelista el décimo. Ahí los 10 primeros pilotos. Luego Francisco Martínez, que ahora mismo está saliendo de boxes, saldrá en P11, P12 para Diurca Sujarbañares Bañares, Pierno de una saldrá el 13, Miguel Torres el 14, Rob Robert 15, Alessandro Rausa el piloto italiano el 16, J.C. Camaño el 17 y Dani Caffi el piloto argentino el, el 18. Bueno, pues pequeño warm up de tres minutitos. Ya están acostumbrados los pilotos y yo creo que también nosotros. A ver, los pilotos que han salido a pista. Bueno, de momento. Aprovecha este warm up para rodar. Pocos pilotos. Bueno, pocos pilotos. Está ahí, Camaño, Troitas. Está ahí en plena batalla. <ríe> Rubén Conchuela. Ah Raúl, a Raúl, quién es? Ah Alessandro Rausa, vale. Alessandro Rausa también está en pista. André Evangelista, eh, Reyta Cazago también. Javi Luján está por ahí. Raúl Ragoyote, Dani café Ramón Sánchez, Jersley, Andrés Rojas. Bueno, estos son los pilotos que, que están aprovechando para practicar sobre todo esa primera esa Primera vuelta, no que siempre recordamos desde aquí a los pilotos que tengan mucha prudencia por, por el poco agarre que tienen los neumáticos en frío. Los, los frenos tampoco tienen la temperatura óptima, no frenan en la misma distancia que, que frenan cuando están calientes en plena carrera. Y, y bueno, se dan las condiciones propicias con tráfico porque están todo el pelotón, sale junto y se dan las las condiciones provincias para tener más incidentes tienen más posibilidades de tener incidentes está claro que si está rodando solo está con las temperaturas óptimas tienes menos posibilidades de, de tener incidentes sea con otro piloto o sea trompear o sea una salida de pista o sea lo que sea al igual yo yo siempre comento que cuando se tiene un, un incidente el la primera curva, las primeras dos curvas tienen muchas posibilidades de tener otro incidente. <risa> no sé si será por psicológicamente o por el calentón que le ha pegado a los neumáticos, o, o a lo mejor lo ha ensuciado y, y pierde o que pierde la concentración. No sé. Pero normalmente 1982. después de un tiene posibilidad de tener otro. Incidente. Aunque hay dos rectas largas, no es fácil adelantar aquí. No, no, no, no, no es nada fácil. ¿eh? Este circuito, si estás rodando en los mismos tiempos y, y tiene el mismo nivel y el mismo ritmo de carrera, es muy difícil de adelantar. Es verdad que la primera curva, bueno, si coges, consigues ponerte en paralelo, pero la primera, la resta de meta no es, no es nada larga. ¿eh? Y quizá yo diría la, la segunda, la curva 2. Ahí si sí sales con... De esta curva, de la curva 1 sales con... Si traccionas bien, le coges rebufo en la subida, te puedes poner en paralelo y, y hacer bien la curva 2 y, y ganar la posición. Si no, pues esperar al fallo de otro piloto. Que al final si no tienes ningún fallo el otro piloto, pues no... Si no hay posibilidad, no es cuestión de meter en el coche, ni tirárselo, ni nada. Bueno, pues nada va a comenzar eh, primera carrera de esta ronda 3 aquí en red bull ring eh, fan ferrari copa ferrari de de rey room bueno pues ahí tenemos los los 18 pilotos que hay actualmente en pista oh, se ha quedado ahí en 1982 se ha quedado ahí un Dijo. coche suerte a todos diego troita vaya mala suerte diego joder con la buena clasificación que estaba haciendo bueno pues nada a reponerse y a, y a continuar ahí tenemos la, la monta de coches ya está liderando Rita Cazagua así que es verdad que a, se ha despegado un poco de Jelly Jelly Rubén Javi Luján Ramón Sánchez Andrés Rojas Francisco Martínez está muy, muy junto de momento no hay mucho intercambio de posición algún paralelo creo que hemos visto por ahí esta curva también muy conflictiva. 1982. Dice: a Bueno, pues. Rita <ríe> pues es que se está yendo. Es que ella te está a medio segundo. Y Jerry está ahí intentando retener a Rubén Conchula y. No lo tiene nada fácil. ¿eh? De momento iba a decir carrera limpia, una puntada lo de, lo de Diego Troitas. La primera curva de Red Bull Ring siempre es muy conflictiva, yo no me canso de decirlo. Y bueno, yo que soy consumidor de Ranked, no os podéis imaginar la, la de cosas que se ven. Bueno, cuidado con Jerry, que está pegadísimo. Ahora sí nos vamos a ir a, a las cámaras de los coches. Vamos a poner el compañero scar y vamos a poner esta pista, esta cámara. Ahí está. Buah, pero es que Rubén también viene pegadísimo, o sea que podemos enchufar a Rubén y está viendo en primera persona la batalla que están teniendo Chesley y Rita Kazagua por esa primera posición. Chesley 1982, dice. Ojo con Ramón que huele a podio y lo da todo. Sí, Ramón y, y Javi Luján están en pleno paralelo ahora mismo. Eh, de hecho, Ramón parece que ha adelantado a, a Javi por el exterior. Sí, ahí tenemos a Javi. Y como venía diciendo Ezequiel, terminando, Ramón Sánchez que, que huele a podio y y se pega lo máximo posible. Ahí está el podio, ese es el, el trío actual provisional, el podio provisional. Eh, liderando Reita Kazawa Jesli y, y Rubén Conchuela. Luego sí que es verdad que ahí parece que viene un grupito por detrás. Cuidado con Andrés Evangelista que está intentando adelantar a. A Jorge Hernández, muy pegado a estos dos pilotos ahora mismo, por delante también viene Andrés Rojas con Javi Luján, Andrés Rojas que yo creo que se ha, se ha visto perjudicado por el incidente que ha tenido eh, Diego Troitas, cuidado con Diurca, ahí tenemos a Diurca y consigue la maniobra del adelantamiento con respecto a Miguel Torres creo que era, sí. Raúl Racoyote aquí en paralelo. Ahora no, continúa, continúa. Perdón, Raúl Racoyote y, y Pierno de una. Continúa el paralelo, madre mía. Dos tres curvas en paralelo. Mantiene ese exterior ahora con el interior. Raúl Racoyote, toque lateral sin mayor consecuencia. quizá se haya visto perjudicado un poco Pierno de una. Y volvemos con Andrés Rojas, que está pegadísimo a Javi Luján, parece que le ha cogido el rebufo y se pone en paralelo. Interior para Andrés Rojas y.. posición grada. <coughs> Javi Luján, el pobre, está. ha perdido ahí dos posiciones en dos vueltas. Regido. Pero bueno, yo regido? creo que tiene bastante. Buenas bastante noches, ritmo. chicos. Buenas, Robert. Y aquí, aquí, hay batalla también. Alessandro Rausa con Miguel Torres, está Pierno de Una ahí por delante. Cuidado con Alessandro Rausa que intentaba tirarse por el interior, pero bueno, ha sido prudente y.. y no lo ha he hecho. Y pierno de una eh, que le ha dado caza otra vez a Diurca. Cuidado con diurca que te coge el rebufo y. Y te pueden adelantar. Paralelo aquí entre Miguel Torres y Alejandro rosa y sacando los codos. Esta batalla está muy guapa, ¿eh? pero bueno, nos vamos a ver, a ver, a ver. Alejandro Rousa subiéndose por las paredes para adelantar a Miguel Torres. Cuidado con Diego Truitas que ya vienen por detrás. Del piloto italiano en P15 remontando en posiciones, seguramente remontará alguna más porque tiene ritmo y, y esperemos que consiga meterse en ese top ten que le daría facilidades de cara a la segunda carrera. Bueno chicos, vámonos con la cabeza. Eh, ahí tenemos a Rita Cazagua dominando la carrera. A siete décimas tenemos a Jesley y pegadísimo a Rubén Conchuela. Rubén Conchuela ahora mismo primera curva para él detrás del piloto español Jesli. Ahí está Rubén desempeñando el papel de, de compañero de equipo de rey Cazagua intentando intimidar a Jesli para que no para que pueda tirarle con garantías rey Cazagua para adelante. Pero bueno Jesli lo está Está poniendo bastante difícil, vamos ¿eh? con Diego Troitas, porque parece que ya está justo por detrás de del piloto italiano. Si sí, ahí lo tiene, ya yo creo que ya tiene. Bueno, es que claro, eh, el italiano, el Alessandro Rausa, está con Miguel Torres intentando adelantarle, sea por el interior, por el exterior, a ver si esa trazada le permite traccionar más para ponerse en paralelo, de momento no lo tiene. Miguel Torre ahí aguantando como un campeón los ataques del piloto italiano y, y Diego Troitas, eh, bueno, cuidado que hay, había dos coches fuera de pista, digo que Diego Troitas eh, aprovechándose de la situación. Bueno, pues han remontado a las dos posiciones que han perdido creo que era Jorge Hernández y Raúl Racoyote. A ver, eh, estoy aquí con este trío porque. Bah, vaya levantada de, de pata. Estoy con este trío porque, fijaros, está en pleno paralelo Alessandro Rausa y Miguel Torres. Miguel Torres parece que. que le está costando ahí el retener a. A estos dos pilotos, la verdad es que son muy rápidos. Cuidado, cuidado con, con Diego Troitas, que le ha cogido el rebufo al piloto italiano. le va Se pone en paralelo. Wow, three wide en la curva 3. <ríe> Madre mía. El pobre de Miguel torre ha tenido que. Yo creo que ha tenido que levantar un poco y. Y dejarlos pasar porque no veas. Y ahora paralelo entre Diego y Miguel. ha hecho, hay una cosa un poco rara no el coche de, de Miguel Torres. No sé si es que ha patinado la parte trasera o... o igual le ha dado. No sé si no sé. se ha visto algo raro. Bueno, vamos a dejar esta batalla que está en plena remontada. Diego Troitas, pero Andrés Rojas ya, ya está en, en paralelo con el coche de Ramón Sánchez. Ramón Sánchez. Y Andrés Rojas consigue bueno bueno bueno bueno, bueno. paralelo o paralelo no está nada dicho no consolida todavía la cuarta posición de Andrés Rojas. De hecho Ramón Sánchez lo ha hecho muy bien y por detrás. En 1982. Luján. Dice que difícil esa posición para Diego tiene que tener paciencia y pensar en la p10. Bueno, eh, Diego Troita está remontando y si os dais cuenta ya está pegadísimo al a P11, a Alessandro Rausa, lo cual quiere decir que le están yendo las cosas bastante bien. Todavía faltan 10 minutos, lo llevamos. Bueno, llevamos ya la mitad de la carrera. Y de momento está teniendo una buena batalla, así que es verdad que cuando tienes algún incidente, te ves relegado a posiciones más retrasadas, al final. Es verdad que las posiciones, bueno, le damos la importancia que tiene, pero. Pero al final tienes carrera más divertida, una carrera más divertida de remontada, de adelantamiento constante. ¿Sabes? Bueno, al final hay que buscar. Si no.. si no has podido conseguir la posición que querías, pues por lo menos pasártelo lo mejor posible y ya está, ¿sabes? al final se trata de un juego aunque tengamos clasificación del campeonato y los resultados de cada carrera y lo más importante sea pues bueno quedarlo lo mejor posible pero pero el disfrute que no hay que olvidarlo bueno ahí tenemos a Jelly que está a medio segundo de Rita Kazagawa le está siguiendo el ritmo a Rita takazagua yo creo que se está viendo también favorecido tiene la distancia perfecta para verse favorecido por el rebufo eh, Rubén Conchola ya se ha colgado ahí a dos segundos y pico y en cuarto y quinto lugar tenemos a estos dos Ramón Sánchez y Andrés rojas Ramón Sánchez que no se ha provencido que quiere recuperar esa cuarta posición sabe que tiene el mismo ritmo que, que Andrés Rojas y lo está demostrando y de momento muy buena batalla esta por esta P4 Venga, vamos a hacer un repasito ahora a todos los pilotos. Aquí tenemos a Rey Takazagua que va liderando la carrera a tan solo dos décimas. Bueno, pegadísimo, ahí tenéis la, la distancia visual. Está el piloto español Jesley haciendo un carrero. La verdad es que estos dos pilotos están haciendo un carrero. Fijaros la distancia que ya le saca a Rubén Conchuela. Eh, P3 para Rubén Conchuela. Andrés Rojas y. Ramón Sánchez aquí en su batalla por la P4. Javi Luján. Eh, P6 para. para Javi. Bueno, cuidado con, con Ramón. Me voy a quedar con esta batalla porque es que está siendo increíble. Nada, Andrés Roja lo está defendiendo también muy bien, ¿eh? bueno como decíamos javi luján el sexto francisco martínez el séptimo ahí, ahí está el, el tocayo bueno tiene a la vista a, a javi luján al final eh, ahora mismo está en, en batalla contra los tiempos en intentar recortarle al piloto que tiene delante Y diurka está en cuarto lugar acaba de a ver qué ha pasado. Acaba de superar a Andrea Evangelista. Andrea Evangelista se acaba de ir un poco fuera, ahora mismo tiene pegadísimo a pierno de una. En P10, ahí tendríamos el P10. Justo por detrás viene ya ahí el, el P4 competiciones de negro de, de Diego Troitas remontando posiciones. Miguel Torre acaba de superar a Alessandro Rausa ahora mismo. Parece que Alessandro Rausa tiene algún problema. Eh, J. Camaño en P14. Ahí tenemos al piloto de galicia Steam. Jorge Hernández eh, P15. Eh, Rob Rob eh, 16. Raul Ragoyote el 17. Ahora mismo está en tierra de nadie, creo y Dani Caffi el, el 18. Venga, pues vámonos con... Bueno, cuidado con rock Un off-track de rock Drop Vámonos vale con Jelly que quedan 5 minutos y fijaros la distancia que tiene con respecto a a rita cazagua yo creo que en una de estas si se prepara bien la primera curva para tener rebufo o la última curva para tener el rebufo podría conseguir ahí ponerse paralelo oye mira que que ha es el gel y que mira que el impico tiene el coche por dentro ¿eh? Como yo con la furgoneta que la, la llevo siempre comida de mierda. Y tiene impecable el coche. Bah, tremenda batalla la que están teniendo estos dos pilotos. Yo creo que Rita agua está dándolo todo para que no. no le intimide Jessly, Jessly también está dándolo todo ahí para.. Para intentar eso mismo, coger el rebufo a, a rey Cazagua, pero no, no consigue. Pero es, que, es que es difícil ¿eh? a este nivel y que ya te crees que vas al límite del coche. Y, y cuando tienes un piloto que es igual de rápido, es muy difícil adelantar. Sí, enranque, sí, enranque. La gente, cuando está en esta situación, tira el coche o frena un poco tarde, hace daipón y se apoya un poco, se hace hueco ahí pasando por a las malas y, y, y ganas posición. Pues bueno, pues a lo mejor depende, porque a lo mejor la, la mitad de las veces son incidentes que se van los dos coches al a césped ¿sabes? O, o sale uno perjudicado. Al final es también saber estar, el estar rodando, para mí es precioso el estar en la posición de Jelly el estar rodando pegadísimo a un coche. Y, y el reconocer que bueno, que el Rey Takazawa, si no. si no tiene ningún fallo, pues reconocer que se merece la victoria, Yo no, si no se puede, no se puede. Pero pero bueno, todavía quedan tres minutos y. Y ahí tenemos a y a dándolo todo. Cuidado con Andrés Rojas, que tenemos ahí a Andrés Rojas pegadísimo a Rubén Conchuela, el cual ha perdido un poco de fuelle. Andrés Rojas subiéndose por las paredes y Intentando acercarse lo máximo posible a, a Rita Kazawa Digo a Rubén Conchuela. Y Jelly haciendo lo propio con, con Rita Kazawa Bueno, ahora mismo tenemos a dos pilotos de Lufo Team. Defendiendo posición, tanto Rey esa primera Charmín posición en 1982 en tercera Liz. posición. Y esli no se va a conformar. Bueno, pues es que es lo que estamos hablando, que rodando así no estamos viendo que tenga oportunidad. Es que no, Rey está está haciendo perfecto. No está dando la más mínima oportunidad de, de ponerse en paralelo. Sino al final, volvemos a lo de siempre que si no tiene el paralelo, no. Te juega, al lanzar el coche te lo juega. Te lo juega. Porque si resulta en incidente, pues lleva adelante, perder. Andrew MR291. al final, aquí es temple de, de nervio no y saber estar. Eh, temple de nervio y sabe estar. Porque Rita Cazawa no se está viendo nada intimidado. Está rodando en su tiempo. De hecho, Jesli es el único piloto que ha mejorado. Del 1.30 no, perdón. Eh, Andrés Rojas también. Buah, paralelo, casi paralelo de Andrés Rojas con Rubén Conchula. Y bueno, vamos a quedarnos con esta batalla. Porque Yetley ahora mismo está a medio segundo de Rita Cazagua y aquí hay tres pilotos peleándose por.. Por la tercera posición, por la. Por la última plaza del podio. Bueno, Ramón Sánchez ha llegado y.. Se veía fuerte y, y yo creo que con el mismo ritmo o parecido al de Andrés Rojas. Bueno, cuidado con Andrés Rojas que está pegadísimo. Vamos al cockpit, cuidado, fre intenta frenar un poquito más tarde por su trazada. Ok, perfecto. Muy buena maniobra Andrés, la verdad es que rubén ahora va a intentar devolvérsela ramón sánchez yo creo que está expectante pero con algo que decir también bueno menos de un minuto para que termine la, la primera carrera de la ronda 3 de esta Funny Cup con, con los ferrari de Race Room. Y de momento aquí en el podio no se sabe quién va a terminar. El podio puede terminar Ramón Sánchez, Rubén conchuela o Andrés Rojas, que es el que actualmente tiene tiene esa posición. Bueno, Andrés Evangelista está aquí también. Aquí hay un grupito, bueno, entre Diego Troitas. Bueno, Diego Troitas, ahí lo tenemos. Diego Troitas ya está en Perú. Ya se puede quedar un poco tranquilo. Quizá podría remontar alguna posición más porque tiene por delante a Andrea Evangelista y a Diurca, pero bueno, de momento. Buena posición para para Diego Troitas. Y yo creo que han entrado ya en la última vuelta, sí. jesly lo tiene ahí, ¿eh? lo tiene a tiro. Si se preparara bien un rebufo... O... Buah, buah, buah, pegadísimo, pegadísimo. Es que es muy difícil, en este, en este circuito es muy difícil adelantar. Aquí se intenta preparar la salida de esta curva un poco mejor. Trazar mejor para tener más tracción, pero es muy difícil. Es, es que el rey Takazaguas no te, no te. no te concede nada. Francisco Martínez peleando ahí con Javi Luján. Y nos vamos a ir ya, es que les queda nada, les queda les quedan dos curvas. Nada, pues primera posición para Rita Cazagua, segundo Jesly. Ahí tenemos ya entrando a la meta y aquí tenemos a Andrés Rojas que ha consolidado la tercera posición. Y Rubén con Chula eh, defendiéndose de Ramón Sánchez para meterse en P4, Ramón Sánchez celebrando la, la P5, Javi Luján P6, Francisco Martínez P7, Diurka Uri P8, Dice. Andrea Angelista P9 P5 y El tiene rima. El 10. El queje. El 5 que, el tiene rima. Claro, eh. P5 por el culo del antocho. ¿No? No rima. Bueno, pues ahí tenemos los pilotos celebrando la, la primera carrera, las posiciones de la primera carrera. Eh, hasta la P10. Muy bueno, loco. pues Diego Troyenda ha metido Dime. al final. Cochazo. Cochazo, es un Ferrari, tío. <ríe> Ferrari, mira. Mira este coche. Ya verá, este te va a gustar. Eh en naranja digo en naranja el, el verde fosforito un Ferrari verde fosforito eso <ríe> tú vas a comprarte un Ferrari que bueno no, no conozco yo a nadie que tenga un Ferrari pero, pero primero te hacen un estudio a ver si tú quién eres y si eres persona para llevar a un, un Ferrari y luego seguro que ese ese color <ríe> seguro que no te lo venden vamos es que eso yo creo que no lo fabrican tío bueno, ahí tenemos la, la tabla de resultados. El Ferrari verde es de jeque Ortera de Dubai. Ya ves, Ferrari con, verde con con las la llantas de oro. <ríe> Vaya hombre, a mí es que siempre me no sé por qué si será en estos o, o qué, pero siempre me echa tío. entre carrera y carrera. Tengo que volver a entrar. Bueno chicos, ahora que... Hostia, ¿qué ha pasado? A ver. Eh, está cambiando de sesión. Vale. ¿Y qué? ¿No puedo entrar de modo espectador? Bueno, eh, que es lo que iba a decir. Ahora que estaba Uri por aquí, eh, me, me he acordado de que el domingo tenemos una resistencia, ¿vale? 2,4 horas, creo que es. En, en Daytona, road Course con los P2 y con los GT3. O sea que, que quien quiera apuntarse... Ya sabe que, nada, que pregunte por aquí por el Discord y... O por el canal de Mazazos también, que que el campeonato este lo organizaban los mazazos una vez al mes más o menos hace hacemos una, una resistencia y, y ahora tocaba Daytona que coincidía con la fecha que es lo que hicieron la, la arranca semanal de Ray pues bueno pues se ha pasado al domingo y, y está bastante interesante no es nada fácil de llevar los pedos eso su puta madre, hijos de puta, yo no sé qué le han echado al asfalto y a la goma. qué menudo combo. Ya ya habían sacado en alguna actualización que Daytona perdía grip. El asfalto de Daytona y el P2 también le habían, la habían actualizado. Y, y es que es súper diferente. ¿no? Y, y nada, ahí estaremos el domingo. Bueno, pues pequeño warm up, eh, un minutito 20 para que termine. Ahí tenemos los pilotos en el track map, los pilotos que están rodando ahora mismo. Bueno, va un minutito para que termine la el warm up y empiece la, la carrera número 2 de, de esta tercera ronda de la Funny Cup. Recordar que son 30 minutos con parrilla invertida de los 10 primeros. Y, y nada, el primero saldrá Diego Troitas, que ha conseguido meterse el colega en P10. Fijaros lo que ha de tener un incidente primera en la primera curva y, y bueno tener la cabeza suficientemente fría y tener concentración y, y gana empezar a remontar y, y al final se ha metido ahí en set top ten Él le da una, una muy buena posición de salida y, y diego troitas tiene todo, todas las de ganar para para hacerlo bien en esta carrera 2 Luego iremos viendo también como Rita Kazagua, como Jesly eh, van remontando, saldrá el, el décimo y el noveno. Andrés Rojas también tendrá que hacer remontada. Y bueno, Diurka, Javi Luján, Diurca y Francisco Martínez van a estar ahí arriba también. va a salir en muy buena posición. No sé cómo estará el tema de, del consumo en este circuito. A ver, el campeonato está al por dos, pero en este circuito no sé si tendrán que ahorrar más combustible que gomas o gomas que combustible. De todas formas, 30 minutos, bueno, al final se abre la estrategia. La idea es no pasar por vos, eso es muerte. Se pierde mucho tiempo. Si fueran más minutos, vale, pero en 30 minutos no, no trae cuenta. No puedes mejorar tanto la vuelta como para recuperar el tiempo de, de boxes. Y nada, eh, ahí tenemos Diego Truitas, Andrea Evangelista en segunda, en segunda posición. Vamos a poner la cámara la aérea, está guapa también, sí. Pero me gusta esta. Bueno, pues los 18 pilotos en pista. Eh, aquí está llegando ya ese ese coche negro que de digo Troitas, seguido de Tiurka Sugar Bañares. Bueno, andrea Evangelista, oh, ahí hay no sé si ¿no? No, francisco Martínez. Francisco Martínez, <ríe> qué mala suerte. Hoy creo que no iba a poder correr Francisco Martínez, creo que dijo. Ha podido llegar a tiempo y, y mira, ahí está ahí está dándolo todo contra el muro. <ríe> Un saludo para, para él desde aquí. <ríe> y de momento se mantiene la posición en delante. Eh, sí que es verdad que Diuca ha superado al piloto italiano. Javier Luján es, ahí está en cuarto lugar. Rubén Consula quinto. Ramón Sánchez sexto. Jesús Lee también intentando remontar. Bueno, Ravita Kazagua parece que ha perdido alguna posición, tres rojas movernos no, no, no, no, no, no, no, no. Venga, nos vamos ahí ya con la. Con la batalla bueno, vaya grupo de. Madre mía, ¿cuántos coches hay? 5, 7, 7 y luego detrás 4. Diego otro y está tirando todo lo que puede. ¡Wow! otra qué putada el piloto italiano Alessandro Rausa. Vaya faena qué mala suerte. Bueno Rubén Conchula y el paralelo. dice Operación salida de la M30 es eso no cuánto coche junto. Ya ves tío sé es que la primera curva de Red Bull es, es mortal pero vamos mortal rodando solo e incluso vamos. tiene unos pianos que las haschichas que son aquí hay un grupo bastante guapo ahí está en mitad del grupo Rubén Consuela tiene por delante a Javi Luján y a Ramón Sánchez y justo por detrás trae a jesly y a Andrés Rojas Nos vamos a ir con... al coche de Andrés Rojas a ver al cockpit ahí está Oye Uri, ¿Andrés Rojas es de Mazazo? Es que lleva... Uri Loki Lleva varios campeonatos ya que no me Es independiente XD Sí, claro. Sí, pero que no sé si venía de ver discos de Mazazo No sé Porque qué me suena a mí eso me no sé. estoy confundiendo. Uri Loki Dice pero lleva tiempo corriendo con nosotros sí. Ah, vale. Sí, Andrés Rojas. Entonces vendrá de en vuestro Discord y aquí lleva ya un campeonato también, para ver con pilotazo y. Y nada, pues siempre permite cambiar el piloto. Wow, ahí se mete por el interior. <risa> y parece que nada. Ah sí, ha levantado un poco el pie, creo. Ah, es Reita el Rey cazado, que viene por detrás ya también. Aquí, Reita Cazagua en su remontada particular se encuentra a Andrés Rojas. Tenemos de todo a Rojas y a Pacheco. <ríe> Adrián, pues ¿eh? buen, buen chaval. Bueno, pues Rey Takazua y cerrando este grupito de 4 o 5 coches en menos de un segundo. Bueno, están ahora mismo todavía todos muy juntos. Con la parte delantera sí que es verdad que Diego. A ver, Diego no consigue separarse suficiente de Diurka. diurca todavía mantiene ahí ese, ese rebufo del coche de Diego Truitas. En tercera posición está Andrea Evangelista. Ramón Sánchez viene ahí defendiendo esa cuarta posición. Justo por detrás Javi Luján. Con esa skin naranja y, y negra. Y, y bueno, eh, Los Peces Gordos viene aquí. Está Rubén Conchula que trae por detrás. A los más grandes, a Yesli, Andrés Rojas y Rita Cazaguas. madre mía. Venga, Francisco Martínez parece que está remontando alguna posición después del de incidente que tuvo en la, en la vuelta 2, creo que fue. la vuelta 2 y en la curva 2. Pegadísimo. Pegadísimo. Es ¿eh? muy difícil rodar así, tiene por delante a Raúl Racoyote y a Rob Rob. Aquí hay un trío... Que están rodando muy semejante Tú por delante también está a Pierno de una ahí, ahí ha traccionado bien y parece que le va a le va a comer la tostada a, a raúl Racoyote. efectivamente se pone en paralelo y, y traza perfecto muy buena maniobra de francisco martínez Y nada, a ver, por delante, Diurca mantiene esa posición en P2, pero ya más distante de Diego Troitas. Ya está perdiendo el rebufo y, y Diego Troitas está imponiendo su, su ritmo. A ver, porque aquí está Rob, Rob justo por detrás de Pierre de 9 y 1. P11 disputándose esa P11 todos pilotos. A ver, está frenada aquí en la curva 2. Bueno, de momento rodando muy pegado. Y Francisco Martínez justo por detrás también. Me parece que se había ido un poco, pero. Pero bueno, mantiene la, la posición ahí con respecto a. a Raúl Racoyote. jesly continúa justo detrás de Rubén Conchuela. Vaya grupo que viene aquí. Madre mía. Detrás de Jesley Andrés Rojas. <risas> y detrás, Reita Cazagua. Parece que se han puesto de acuerdo. Pues todos estos pilotos van a intentar remontar a algunas posiciones, algunas, más de una diría yo. O sea que que Rubén Conchuela no lo tenía está pasando muy bien ahí delante y Javi Luján, madre mía, mira, vamos a la parte trasera de, de Javi Luján. Trae a todos estos cuatro. Ese coche blanco es el de Rubén Conchura, Nos vamos a, a la parte frontal de, de, Rubén, de, de, coche de Rubén Conchura. Dijo. Miras por el retrovisor y dices: Si estos piquen, me persiguen. <ríe> bueno, casi recoge el para casi se pone en paralelo Rubén Conchura con Javi Luján. Pero en esa maniobra, yo creo que el que ha salido beneficiado ha sí sido que se ha pegado muchísimo a Rubén. con Jelly que está intentando ya ponerse en paralelo y, y es que por detrás trae a Andrés Rojas y a rita Cazaco, o sea que le tienen que estar achuchando el culo vamos a no poder más Frederick M Emerick o Pierre así. me acabo de acordar ahora de el nombre de Agua la cabecita bueno y rey Cazagua que que que que Dios pegadísimo Andrés Rojas madre mía va a intentar ponerse en paralelo nada es muy difícil, eh. no hay, es que no hay recta, no hay recta. Ahora es cuando podría traccionar bien. No, nah, pero no está cogiendo suficiente rebufo. Muy difícil. A ver. Bueno, bueno, bueno, sí, sí, sí, sí, sí, Se sí. pone en paralelo y... Cacharreando Uf. con Alex. Bueno, tanto difícil. <risa> Vamos, Troitas. Nada, Diego a ver, lo tiene fácil, lo tiene fácil en el sentido de que, que está rodando solo. Vale, está en primera posición, sí que es verdad que tiene que mantener esos tiempos. Eh, ha podido separarse de, de Urca. Lo tiene ya casi dos segundos y, y ya tiene un margen suficiente como para.. Bueno, pues si tiene algún pequeño error, pues poder corregirlo sin perder posición. Y el que está el que está defendiendo también posición es Diurca. Tiene a, detrás justo detrás a Andrés Evangelista. Pero bueno, pero vamos a quedarnos con este grupito porque What? ¿qué ha pasado con Rubén Conchuela? Wow, no hemos perdido un... no sé algo ha pasado ahí Rubén Conchuela nos vamos a quedar aquí con el grupito este con el trico la de Jésly de Andrés Rojas y Reita cazagua ahora mismo Yesli y Andrés Rojas en paralelo cuidado que Andrés Rojas tiene todas las de ganar para ah no pues no yo me pensaba que sí la verdad es que la, la trazada óptima yo creo que ahí es la, la exterior la que llevaba Jésly y lleva toda la ventaja de hecho yo creo que el piloto que se mete por el interior no sabe si le va a cerrar mucho va a tener espacio pues. Si le, si le cierras mucho el piloto del de, de exterior, eh, se puede comer hasta el muro. Sí. Rey Takazagua y, y Andrés Roja interc intercambio de posición. Hace nada estaba Andrés Roja intentando adelantar a Jesli. Jesli parece que ha tomado ahí un poquito de ventaja, que quiere dejar a estos dos pilotos en su batalla y, y tomar rumbo. Y bueno, esto era lo que comentábamos, ¿no? Que, que en estas carreras de. Mira, Ramón Sánchez, por ejemplo. Y Tojete. Está el cuarto. Dice. Ahora mismo. He tenido una desconexión en la segunda vuelta, Miguel Torres. Y tojete. Dice. Buenas. Hola. Hostia, qué putada, ¿no? Miguel Torres. Qué putada, de verdad. No estás por aquí. Ah, pues buena, buena carrera, pero. Me sale aquí motor dañado 100% y, y la, la parte frontal también aerodinámica bueno pues nada pues a prepararse a la siguiente una faena tío. bueno ahí tenemos a ramón sánchez que es lo que estábamos comentando no de, de que esta manga de 30 minutos te da, le da la posibilidad a piloto mira diurca por ejemplo pues oye Muchas veces no clasifica bien, por lo que sea y tal, y, y es un piloto de remontada. Pero el verse ahí en segunda posición y poder defender esa posición pues, Dice. No es lo, lo, no, ha no, desaparecido no. todo y luego he aparecido otra vez y ya se desconectó Ah, pues eso es fallo de conexión. Eso no, no sé qué tipo de conexión tendrá, o a lo mejor Ray Prum ha tenido ahí algún problema, no sé. No sé. Eh, lo que estaban comentando eso en 30 minutos para pues Evangelista, eh, Ramón Sánchez la verdad es que ha hecho buena está haciendo buenas carreras también y Javi Luján también pero bueno están por delante de pilotos como Jelly, Andrés roja y Reita Cazagua. que que con la clasificación ya hemos visto que la primera carrera que han tirado para adelante y no no tenían posibilidades de de estar ahí no en posiciones delanteras y, y sí que es verdad que en estos 30 minutos, como es más de estrategia, ya llevamos casi la mitad de la carrera. Y, y bueno, pues le da a esos pilotos eh, la posibilidad de mientras remontan los rápidos y tal, pues mantenerse ahí, incluso eh, coger el podio o coger posiciones buenas. Bueno, pues estoy viendo que.. que Rey mantiene. Ahí la batalla con Andrés Rojas, Jesly, ahí está, esa es la distancia con respecto a los de atrás. Ahí está Jesly, eh, ya se está distanciando un poco, ya está un segundito más o menos. Y ahora mismo la batalla interesante está aquí, la batalla interesante está en este trío que está Diurca intentando quedarse ahí en segundo lugar, Andrea Evangelista y Ramón Sánchez. Y volvamos con la batalla que están teniendo Rita Cazagua y Andrés Rojas, madre mía, que dos. Salvada de reyes, madre mía, qué manitas. Jo. Espectacular. Normalmente eso, pff, a mí si me pasa me vi fuera seguro. Atatrap dice, esa cervecita fresquita. Anda que no. Bueno, fresquita. Ahora he aprendido que en invierno los suyos del tiempo no hace falta meterla en el frigorífico te dan menos ganas de mear. <risa> es que soy bastante consumido de, de zumo de cebada y todas esas cosas. Bueno, pues batalla interesantísima la que está teniendo aquí Diurca con, con Ramón Sánchez, que Ramón Sánchez ha conseguido adelantar al piloto italiano y se ve con fuerzas de, de superar a, al piloto vasco. Y justo por detrás se han vuelto a juntar... Vale. Eh... Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Jesley ha cogido a Javi Luján. Y Javi Luján quizá no esté rodando tan rápido como Andrés roja y Reita Cazagua y se están volviendo a juntar. Tapón tampoco es que esté haciendo, porque no está haciendo tapón. No se puede decir que esté haciendo tapón. Pero.. Pero sí que es verdad que poco a poco parece que se están acercando un poco más, ¿no? ¡Oh, Diego, no! ¡Qué putada! La carrera perfecta que estaba haciendo. Madre mía, Diego. La primera carrera, trompo. Y en esta, otro trompo. ¡Qué mala suerte, tío Bueno, pues eso le da la oportunidad a Diurca de ponerse en primera posición. Que justo por detrás tiene, tiene esto. A Ramón Sánchez y Andrés Evangelista pegadísimo y todavía quedan 12 minutos eh? que ahora hay que ver cómo se comportan los coches bueno, toquecito, besito en el culete a ver cómo se comportan los coches y, sin mucho agarre de neumático y, y con poco y con, con poco depósito de combustible o sea más ligero y más nervioso creo. Bueno, se queda una carrera espectacular ahora mismo tenemos pues 12 minutos para disfrutar de este trío que no sabemos quién va a ganar. Un poco más retrasados tenemos ahí a Javi Luján en cuarto lugar que está defendiéndose y agarrándose con uña y dientes a esa cuarta posición. Mira, Francisco Martínez en P10 y disputándole la, la P9 a, a Jorge Hernández. Buena carrera de Francisco Martínez y sí que es verdad que ha tenido el incidente ese. 1982 dice vamos ramón pues ramón lo tiene ahí pasa es que esta batalla ahora mismo mira javi luján está intentando defender como puede de momento lo está haciendo perfecto pero Jesly es que viene muy fuerte y por detrás jesli sabe que tiene que adelantar a javi luján porque viene por detrás Andrés Roja y, y Rita Cazagüe. Bueno, paralelo de de Diurca y de Ramón Sánchez. Batalla muy limpia. Y, y vamos al cockpit de, de Ramón Sánchez. Cuidado que está andrés Evangelista casi en paralelo también, intentando adelantar a, a Ramón Sánchez. Wow, y parece que se ha pasado Atatra. de frenada, se mete sí. por el interior el piloto italiano. Lo bueno es que ganará uno que le, no es uno de los de siempre. Y le gana la posición. Sí, a ver, es que está el debate ese de. de la segunda. Es verdad que en esta ocasión la manga 2. Dios, vaya, vaya, vaya. Intercambio de posiciones. Vaya diferentes trazadas. A ver, esperemos que salga todo bien. De momento todo muy limpio. A ver, debate, debate abierto, ¿no? De, de qué lo que venía diciendo, que sí que es verdad que en esta Fanny Cup la segunda carrera es de 30 minutos, en otras Fanny Cup son de 25. O, o son de 30 minutos, pero no ponemos el por dos Entonces, bueno, igual no hemos pasado un poco desde de la organización. <risa> pero al final lo hacemos por el bien de los pilotos y por el bien del espectáculo, para que sea más divertido, porque más que divertido, diferente a la primera. O sea, la primera de 20 minutos muy al sprint con la clasificación y los pilotos rápidos, son los primeros. Pero luego en esta no. En esta, es... bueno, a ver qué está pasando aquí. Javi Luján acaba de perder posición con respecto a Yeli. Trae por detrás a Andrés Rojas. Buah, madre mía. Y Reita Cazagua se ha descolgado un poquito, está ahí a un segundo. Y bueno, lo que no sé, yo creo que el formato le viene gustando bastante a, a los pilotos. Ya la Funny Cup se conoce por aquí bastante bien. y Los pilotos están pendientes de a ver cuándo sacamos un, un nuevo campeonato. Sí. Y, y eso me vale. gusta que la segunda sea más abierta a estrategias. Sí, la segunda es súper abierta. Eh, intentamos que sean así en todos los campeonatos. Hay veces que sale más ajustados o, o por los combos que hay o lo que sea, pues sale menos ajustados. Pero... Bueno, Alessandro Rosa y tocando el culete a. dándole palmaditas a Rob Rob y nos vamos con Ramón Sánchez que está si no en paralelo vamos casi con, con Diurca, últimas curvas de, de este trazado. Y ahí salen a.. Van al límite, ¿eh? Ramón Sánchez va al límite. Bueno, decía ahí. Ahí salen a la recta de meta. Y nuevo paso por curva. pasa por la primera curva. Vale, ahí defiende interior eh, diurca Al límite. Al límite. Buena defensa de, de diurca Se sube por las paredes. Sí, bueno, están, están los dos ahí dándolo todo, la verdad es que de ver esta batalla. Es que es difícil, este ¿eh? trazado es muy difícil, cuando tiene el mismo nivel o el mismo ritmo es muy difícil. ¿no? Bueno, bueno, parece que ha perdido ahí un poco de tracción Diurka y Ramón Sánchez. Yo creo que lo va a intentar. Se pone en paralelo, sí. Y... No, por el exterior va a ser muy difícil en el curva. De hecho, qué vale. bueno. Y el piloto italiano Andrea Evangelista que se le ha acercado ya, ¿eh? También tiene el rebufo ahora mismo de Ramón Sánchez. Parece que lo está pasando bastante mal. <risa> está intentando defenderse ahí como puede. secuela Ramón o oh, a qué putada porque parece que bueno no no no sé si tendrá un slowdown no se ha pasado bastante casar dice agua diurca a la diurca metiendo ya el coche por donde no debe <ríe> Y el dice Adiós, que ha retomado la primera Vamos. posición. Y Ramón, la segunda. Sí, parece que tenía un slowdown. Pero es que Andrés Evangelista está ahí muy pegado. Bueno, y quien se acaba de acercar ya es a un segundo. <risa> wow, Ramón Sánchez, fuera de pista. El que estaba diciendo que se estaba acercando. jesly segunda posición para jesli André Evangelista también se ha caído y ahora mismo bueno pues ahí tenemos a andrés rojas que superó a javi luján javi luján en p4 y rey tacazagua wow, subiéndose por las paredes intentando remontar Atatra. todo lo que puede en estos cinco minutos sí. toque entre ramón y andrés pues una pena a ver Estoy viendo que Rita Kazagua también está en P6, muy buena posición para, para el piloto de la que después de ese incidente va a poder terminar muy en buenas posiciones. Y cuidado, bueno, nos vamos con.. con el líder, ahora mismo Diurka se ha quedado solito, pero sí que es verdad que tiene por, justo por detrás tiene ahí viene jesli este es un, cl un claro candidato ahora mismo claros candidatos son Diurca Jessly incluso yo metería a Andrés Rojas que viene también por detrás y Rob Rob aquí que hace con Rubén con Chula parece que, que Rubén tiene algún problema ¿o? Ah, no, que Rubén Cochola parece que ha adelantado a Ram vale. Rubén que también tuvo algún problema y y se vio relegado a posiciones más, más retrasadas. Hostia, qué putada porque además Miguel Torres... Ah, no, Miguel Torres es el chaval que, que nos ha dicho que no estaba... vale. No vale. estoy buscando a Ramón Sánchez. Ha tenido que abandonar, madre mía, qué Bueno, pues nada, eh, nos quedamos con Rita Kazahue, que está ahí cerrando este grupo de cuatro pilotos. Bueno, cuatro, casi cinco, porque que está un poco por delante también. A, a la cámara del cockpit de Javi Luján que tiene, Oh, ahí ahora mismo está teniendo problemas Parece que lo ha superado reyta Kazagua, que putada lo hemos enfocado ahí en el cockpit y se ha puesto nervioso y se le ha ido el coche el Bueno para Javi Luján al final se queda en P5 y tiene por detrás a Diego Troitas yo creo que tiene no tiene un segundo, todavía quedan casi tres minutos y, y bueno puede pasar de todo. Y la verdad es que la, la cabeza de carrera está ahí eh, el coche naranja es diurka este coche negro es Jessly, justo por, por detrás viene Andrés Rojas. Y tenemos los tres primeros y el cuarto ese coche blanco Rita Kazagua. Agua, el coche naranja la Javi Luján y ese negro Diego Troitas o pues fijaros después de 30 minutos que y quedan, quedan dos minutos vamos a terminar ya, esta es la última vuelta, no la, la penúltima y, toque, y, y tenemos 5 6 coches pegadísimos ¿no? No se sabe cómo va a terminar el podio, no se sabe quién va a ganar la carrera. Súper interesante. ¿eh? Y es verdad que al final tenemos a casi los mismos, pero bueno, Diurka está liderando la carrera y Diurka no era un candidato para ganar la carrera. ¿no? Y si se mete en podio, muy buen resultado para Diurka. Al final, la, la, segunda, con la segunda carrera sí. es, es de estrategia y. ¿Qué es pasó con tato? Troitas? Troitas que iba primero, eh, trompeó solo. Y perdió bastantes posiciones ya ha tenido que remontar alguna Bueno, pues van a entrar en la última vuelta. Jesly ya tiene el rebufo de Diurka por detrás también viene Andrés Rojas que yo creo que también tiene el rebufo y Rita cazagua también. Y bueno, en la última vuelta puede pasar de todo. Diurka va a darlo todo para mantener esa P1. Pero sí que es verdad que Jerry se ve con fuerzas de, de, de intentar arrebatarle la posición. Y bueno, es que Andrés Rojas también viene muy pegado. Y Rita Cazagua también. O sea que aquí, el más mínimo fallo, se penaliza mucho. Parece que tracciona un poquito mejor el coche de jesli Bueno, mira, es que voy a poner la cámara aérea porque acaba de superar eh, Reita Cazagua a Andrés Rojas. Y bueno, Reita Cazagua no creo que consiga alcanzar a estos dos, ya no queda nada más que unas cuantas de curvas. Pero sí que es verdad que, que Rey ha conseguido meterse ahí en el podio y, y ha tenido un comienzo de carrera bastante dificultoso. Y no me lo puedo creer que, que Diurka gane la carrera. Últimas curvas, eh, quedan dos curvas: a, a izquierda, a derecha, perdón. Bueno, pues enorme Diurka. Enhorabuena campeón. Te ha llevado a la segunda. La segunda carrera de la ronda 3 de Stafani con el Ferrari. Y enhorabuena a Jessely y a Rita Cazaguar. Andrés Rojas ha hecho un carrerón. Javi Luján también P5. Javi Luján P5 vamos estupenda. Diego Troitas. Al final ha conseguido meterse en sexta posición. Andrea eh, Evangelista, el <coughs> siete. Francisco Martínez ha remontado ahí también algunas posiciones, a octavo. Jorge Hernández, noveno. Y Raúl Racoyote, el décimo. Rubén Conchuela ha quedado el undécimo. Ley Casac, dice. Carrero. <ríe> eh, Alessandro Rausa, el doce. Rob Rob, el 13 J Camaño el 14, Dani Café el 15, y ya Ramón Sánchez no ha podido terminar. Enhorabuena a Diurca y al resto por el carrerón. No. Que digo, Ramón Sánchez eh, pierna de una de Miguel torre no ha podido terminar la, la carrera. Bueno, pues esto ha sido todo. Ahora saldrá la, la tabla de resultados, digo yo, no sé por qué está, está tardando tanto. Sí, la, la segunda manga, ya os digo, la fónica se caracteriza por eso, por dos mangas que sean diferentes entre sí. Eh, coches divertidos, eh, normalmente lo hacemos en circuito ratonero, ratonero en circuitos revirados. Mañana Open y domingo. Mañana Open series. Mañana con los NSU se le están pasando pipa. Un campeonato que me parece que termina mañana, que ya es la cuarta ronda. Cuatro ronditas. Eh, contenido de starter pack y, y nada de pasarlo bien y y el domingo ya sabéis resistencia con los, con los chicos de Mazazo que son unos cracks bueno Uriloque. pues ahí tenéis la, dice, la tabla de resultados de mañana la... nos acompañaré en los NsU ya ya lo sé que estás tramando cosas <risas> Uriloque, dice cuando liando otra cosa, Q va a ser un poco locura. Ya, ya me imagino. Uri ¿dí? A ver, yo es que los viernes no, no me pilla bien, pero, pero si sí, no me apuntaba también. Bueno, gente, hasta aquí ha sido todo. Eh, el próximo jueves, ya sabéis, los jueves, la Fanny Cup. A partir de las 10 empieza la clasificación. Normalmente estamos un poco antes y, y bueno. Eh, nada, nada más que decir. Nos vamos a ir ya y la semana que viene silverstone gp la siguiente spa y la última ronda la sexta ronda Suzuka. o sea que para esta Fanny Cup se han cogido circuitos grandes premios y yo creo que le viene bien al, al ferrarito por llamarlo de alguna manera al ferrarito gt3 este y nada se trata de pasarlo bien y, y disfrutar y compartirlo aquí entre todos bueno, por nada. Dice Es un Enzo estropeado sí. Uriloki Es como Dice, el Roof, el roof es Pero es un Ferrari Claro sí. Ferrarito <ríe> Bueno, un buen saludo y nos vemos en la siguiente eh, Chao